Hola, soy Rosario la Tremendita y quería comentaros que el 5 de junio estaré dando un concierto en el Festival de Music que se realizará en el Museo de Valencia de Enología a las 10 de la noche. El aforo es limitado pero el acceso es gratuito. Os espero a todos. Voy a presentar mi último espectáculo tremenda que será el nuevo álbum que verá la luz en otoño. Eh, bueno, es un espectáculo eh, básicamente flamenco, como yo soy, pero eh, ...bueno juego con esta dicotomía de lo contemporáneo... Eh, ...trato de, de, de vestir y de arreglar los cantes... La, ...la tradición desde otro lugar, desde otro sitio... ...desde otro, otro, otros sonidos... ...y bueno, a través de, de textos tradicionales, personales... Eh, ...vamos a hacer un viaje por el cante que creo que es muy interesante... ...me acompañarán Pablo Martín Jones productor del disco, a la batería, a la electrónica y Juan Fe Pérez con el bajo, eléctrica y demás. Espero que vengáis y nada, disfrutaremos muchísimo. Un abrazo muy grande.